¿Hay un problema ahora mismo con la ocupación o no? Yo creo que se ha producido eh, una confusión en el debate público entre la ocupación de viviendas eh, habitadas y no habitadas. No hay ningún problema en, en, en las viviendas habitadas porque cuando hay una ocupación se trata de un delito de allanamiento de morada que está castigado con prisión de hasta dos años y lo que procede en estos casos es la detención y el desalojo inmediato de los ocupantes. Y por eso mismo los casos son muy puntuales, muy pocos. Yo no he tenido ni un solo caso de ocupación. ...de una vivienda habitada en 16 años como jefe instructor... ...y esa es la regla general entre eh, los compañeros de otros juzgados. ...puede haber casos excepcionales pero son eh, resueltos... ...estadísticamente es más probable que nos maten por la calle... ...a que entren ocupas en la vivienda en la que estamos residiendo... ...por tanto yo creo que es muy irresponsable, pero muy irresponsable... ...alarmar a la sociedad con la posibilidad de que uno vaya a comprar... ...y que eh, le entren en su domicilio... ...esas posibilidades eh, son, son bajísimas... Eh, ...y es más grave todavía esa irresponsabilidad... Un, ...en una situación de, de, de pandemia ¿no? eh, El problema existe... ...aunque no es tan exagerado como se está eh, manifestando... ...en la ocupación de viviendas eh, vacías... ...que eh, sí que ahí hay un delito leve de usurpación... ...pero tiene una problemática muy diferente... ...y consecuencias jurídicas muy distintas... ...yo creo que hay que entender el problema... Y eh, cuantificarlo y contextualizarlo. Eh, el problema existe. Eh, pero también hay que decir que el 90% de las ocupaciones de inmuebles vacíos eh, son de, ban de bancos u otras entidades. También las hay de particulares, que tienen todo el derecho unos y otros a que los jurados resolvamos esto cuanto antes. Y lo resolvemos. No es cierto que haya desidia judicial o desinterés. Los jueces desalojamos sistemáticamente a los ocupantes. Lo que ocurre es que tenemos problemas estructurales. Muchos juzgados estamos trabajando al más del 200%. Tenemos eh, usurpaciones, pero también tenemos asesinatos. Eh, tenemos violaciones, tenemos robos, tenemos estafas, tenemos accidentes laborales, tenemos... Muchos delitos y todos los perjudicados creen que lo suyo es más importante y, y llegamos hasta donde podemos y casi siempre eh, con retraso eh, en todo. Lo que necesitamos realmente mejoras legales, por supuesto, pero lo más importante es tener medios para actuar más rápidamente posible. En todo caso, yo quiero aclarar, porque he dicho otros problemas de los juzgados que resuelven delitos mucho más graves y de más entidad que, que, que las ocupaciones, eh, eh, quiero remarcar que en absoluto las ocupaciones son el problema eh, judicial más grave de este país. Bueno, y, y el dato ahí lo tenemos, ha producido en el último año un 5% de, de incremento de las denuncias y se ha producido en los últimos meses más de un 500% de noticias alarmistas sobre ocupaciones, de intervenciones de políticos sobre el tema, lo cual nos demuestra que se ha sobredimensionado el problema de manera artificiosa. No es que no exista, existen estos delitos, como muchos otros que existen en los juzgados, pero ese incremento del 500% de las noticias sobre el tema nos demuestra eh, que, que, que el problema es en gran parte artificioso.